La luz de la venganza en el alma avanza. La vida es como oro y la desprecian. En la guerra por petróleo y tierra. Qué pena. Destrucción, no hay razón. No existe solución. Ni causa ni bandera. Talilo, yo canto y tú te callas Porque traigo el nuevo estilo y le suelta rezo Yo pa' cantar no tengo presa La letra me me mueva porque a ellos les desprezo otra vez Lo me que quema Haciendo y le sube es como quiera sacude rato lo persigue soy elijo que lo sigue de mis obras ellos viven porque mis canciones piden si traviesa tira data que de mi presa el que sale de su casa esta noche no te lo regresa anda rabioso el tigre de la selva es muy celoso y no sabe que me lao pues yo siempre se lo rozo la chiquita en el rodeo boconeo. esto me huele mal y lo veo dale, dale duro dale sacudeo eso me huele mal y lo veo a ella le encanta cuando los reales cantan duro. Se va de parranda Se va sola sin su manta Cada vez que sale sobresale la que anda Y es que la miro cada vez que se levanta y como yo el favorito para rapear G -G. Esta noche se perrea duro y sin parar Me importa poco lo que se quieran promocionar Como muy grande que sea, pues yo siempre voy a sonar y como yo el favorito para rapear Esta noche se perrea duro y sin parar Me importa poco lo que se quieran promocionar o muy grande que sea, pues yo siempre voy a sonar por culpa de una pobre diabla que lleva mi nombre y su tipo soy yo Déjame explicarte, yo fui creado de esta parte, perdóname pero tengo que enseñarte que me cejaste, No tocaba su última parte no tengo la culpa de que no pueda olvidarme si tú, tú no sabes quiénes somos, en los reales es el y ella ya sube el volumen y vamos a para el y Si lo tuyo no suena Lo que tengo para ustedes, plomo, caminando. Y si tú no suenas.